ya a mi me da Vaya aquí también, regreso, y también me voy a decir mis vengo a decirles las noticias que En primera, para a ver una película llamada la Boy, que a las montaneras. Y esa es una broma. ahí se ha tomado en En segunda, se miran mi todos los ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ¿Ya sí, sí, sí, sí, no y ¿Cuál tiempo? ¿Y por último? Eh... ¡Casi! una nueva? yo ando y de las tan Bueno, este es todo. Eh...